Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a, este, a una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Eh, ante todo, quienes nos están mirando en este momento, como nos jactamos de ser un programa federal, los invitamos a poner acá en el chat de la transmisión eh, de dónde son, de qué provincias vienen, de qué localidades. Eh, eso será más que bienvenido. Y obviamente los invitamos también a pulsar el, el botón de compartir eh, para que puedan a su vez replicar la transmisión en sus perfiles personales de Facebook. Bien. Hoy es 18 de septiembre. Hoy es un día muy particular. Eh, hace ya 14 años. ¿sí? Eh, desde un día como hoy, desde el año 2006, que se toma en cuenta como fecha el día de desaparición ¿sí? de Jorge Julio López. Eh, obrero albanil, quien fue detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, eh, cuando fue la reapertura de los juicios de crímenes de lesa humanidad, tras la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, volvió a presentarse como testigo y fue desaparecido, ¿sí? en democracia, un día como hoy del año 2006, por lo cual desde nosotros del Museo de Malvinas, ubicado dentro del exesma, seguimos pidiendo por su aparición con vida. ¿sí? Y un 18 de septiembre de 1830 eh, se dio el paso a la inmortalidad ¿sí? de un caudillo federal, un caudillo cordobés, así que si nos están viendo de Córdoba les mandamos un saludo. Estamos hablando de Juan Bautista Bustos, quien fue conocido, conocido, digamos, entre otras acciones, por el motín de Arequito. ¿sí? Para que no recuerdan ese episodio de nuestra historia. El motín de Arequito consistió obviamente en una sublevación en Arequito, en la provincia de Santa Fe, en la localidad que es conocida entre otras cosas por la cantante y folclorista Soledad Pastoruti, que tras una orden del director y el director supremo de Buenos Aires dio la orden de que el ejército del norte, en plena guerra de independencia, dejara de pelear contra los realistas y se pusieran a pelear contra los federales. ¿sí? En ese sentido, el ejército del norte liderados por Juan Bautista Augustos, decidieron sublevarse, amotinarse, contrariando la orden del directorio, bajo una premisa de dejar de pelear con los propios para continuar la guerra de liberación en contra de los realistas y en contra de los otros. ¿sí? Y estoy utilizando esta palabra en particular para que también nos sirva de alguna manera como disparadora para la charla de hoy. ¿Sí? Hoy, bueno, hoy... Ya habrán visto el flyer, eh, tenemos un invitado muy especial, eh, que no requiere de mucha presentación. Yo lo que quiero agregar de, de nuestro invitado, que es un gran divulgador de la filosofía, un gran pedagogo, si se me permite la adjetivación, y además es un filósofo propiamente dicho, porque cada vez que lo escuchamos hablar, eh, nos deja reflexionando, nos deja pensando, y dejamos de ser lo que creíamos que éramos antes de escucharlo. Es decir, es tal el nivel de reflexión que nos deja que inmediatamente nos convertimos en otras personas. Por supuesto, también le quiero dar la bienvenida al director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, quien está con nosotros en esta transmisión. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias Juan. Bueno, queremos saludarlo a un amigo, a un profesor. Hicimos sus, sus cursos un maravilloso curso de filosofía, realmente una, un aprendizaje, una enseñanza y un mundo a, a conocer. Y, y cuando planteamos el título de la charla, Filosofía, Malvina y Otredad, y muchos se preguntarán qué era la palabra otredad. Darío hace un tiempo atrás estuvo en ese mismo lugar porque recién terminó de grabar los programas para, para la educación argentina en este tiempo de pandemia, aquí muy cerquita, en, en el canal Encuentro, en Educar, Sociedad del Estado, y bueno, lo fuimos a buscar. Y yo quería leer la definición que tengo de otredad para, para empezar un poco el desarrollo de esta charla y, y plantearle por qué ese, ese título, ¿no?, al querido Darío. Dice que en otredad se trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer la existencia de un otro, la propia persona asume su identidad. La otredad no implica, de todos modos, que el otro deba ser discriminado o estigmatizado, por lo contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójico como un otro constituyen una riqueza social y puede ayudar al crecimiento de las personas. Y sin duda que me parece que la causa Malvinas, la cuestión Malvinas, eh, toda esta, esta pertenencia que tenemos como sociedad, esta transversalidad que, que de alguna forma nos marca, donde no hay una sola Malvinas, hay muchas verdades de Malvinas y muchas pertenencias, y todas válidas, todas importantes, y, y como de alguna forma marcando eh, un camino, no Malvinas de alguna forma es parte de nuestra identidad, parte de la solidaridad, pero también parte de nuestras <coughs> tradiciones, ¿no? y bueno, de alguna forma por eso eh, queríamos, y, y tenemos este, <coughs> de estar con Darío charlando para que nos plantee y justamente nos cuente, por qué este título, por qué filosofía, Malvinas y otras, gracias Darío. Por favor, un, un, un placer enorme de, de tanto Edgardo como como Juan por la convocatoria, eh, Malvinas eh, es, es muy reciente, no la, la presencia de Malvinas es una presencia, y, y, y me meto de lleno con la cuestión de la otredad, en, en el sentido de que es una presencia, digamos, que frente a un acontecimiento que en algún sentido finalizado, sin embargo, pervive, este... Me acuerdo un texto, y quiero concentrarme en esto, de Jean-Luc Nancy, un pensador francés que hablaba de, de Auschwitz, ¿no? este, pensando en, en lo que fue el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y decía Nancy, ha habido una posguerra, pero no hay un post Auschwitz, porque de algún modo está abierto, hay algo, que sigue, este, casi te diría, fantasmagóricamente golpeándonos las puertas del alma, ¿no? O sea, eh, invocándonos a que este, esa presencia desde una ausencia siga constituyéndonos en, en lo que somos, en términos de seres humanos. Este, y yo creo que con Malvinas pasa algo parecido. Digo, se puede hablar de una postdictadura no me cabe duda, pero no sé si se puede hablar de una post-Malvinas, en el sentido de un acontecimiento este, que está de algún modo resuelto, ¿no? y que después uno lo encara históricamente como algo cerrado en la pugna de versiones, de interpretaciones que hacen en el campo de la historia. Me parece que hay algo más. Creo que este, Malvinas todavía nos exige eh, otra cosa. No es solo un encare eh, historiográfico. Eh, que lo hay, hay un montón, no es solo la delimitación de lo que pasó. Como si te dijera, Edgardo, Juan, como si les dijera que este, Malvinas exige todavía eh, una práctica ética, algo que tiene que ver con la memoria, diría desde Walter Benjamin, en términos redencionales, ¿no? hay que redimir algo, hay que volver a, a, a contar la historia a contrapelo, hay que poder de algún modo este, leer algo que está abierto. Por eso la otredad, porque no es algo que uno puede terminar de este, asirlo, de apropiarse como algo este, resuelto. El, el acontecimiento, Malvinas, eh, o como vos le decís, la causa, Malvinas, es de algún modo, eh, hay una figura que se usa en filosofía que es la figura del resto. Es como, eh, pero aparte es, es muy, una, una, muy asociable a la idea del resto, de un resto que todavía está ahí y que no le estamos dando este nombre, no le estamos, no, no le estamos terminando de, de, de, digamos, este, de explicar, ¿no? de asumir, y me detengo ahí, de asumir. ¿no? Todos los relatos sobre Malvinas son relatos que todavía nos, nos generan una perplejidad, un estremecimiento, una herida, una herida. Eh, un dolor, digo, ¿no? Eh, siempre cuento un caso de, de, de, de años de dar clases en, en colegios secundarios, de cómo, digamos, cuando se estudia temas como la dictadura, los desaparecidos, la noche de los lápices, ¿no? Que ocurrió hace dos días, este, para unir un poco a, a las efemérides que, que traía este Juan, este, y cuando se trabaja desde la enseñanza educativamente el tema Malvinas, qué difícil que es ver que nuestros estudiantes tienen un libro donde repiten la cronología de lo que sucedió en Malvinas, la historia de la guerra, este, y con, tal vez, digo, ojalá que no siempre, pero en la mayoría, con esa misma distancia y neutralidad con la que hablamos, no sé, de Carlomagno, o del Imperio Romano, ¿viste? Y de repente, esta historia reciente es una historia, repito, que este, está to todavía exigiéndonos un involucramiento de otro tenor, o sea, el, el que no haya un post Malvinas como, y lo digo desde el interior de la ESMA, no hay una post ESMA, ¿no? Digo, uno entra acá y entra a, a una zona todavía, digamos, eh, indecisa, ¿no? o sea este, indeterminable, porque nos exige estar volviendo sobre el pasado este, para pensar nuestro presente. ¿Qué nos exige pensar este, Malvinas? Todo, gente, todo. El rol de la política, el rol de los medios, este, las guerras, eh, la juventud, volvamos sobre la juventud, digamos, este, pensemos, la idea de víctima, la idea, bueno, los sobrevivientes, ¿no? Digo, la idea de qué es este, eh, haber participado de la guerra, este, haber sido testigo, digo, este, la idea de nación en tiempos donde, digamos, la, la misma idea de nación que fue, de algún modo, junto con la idea de patria, la que fue convocada en su momento este, para la guerra, digamos, 40 años después, tuvo toda una serie de... Este, recorridos muy distintos, una idea de, de, de nación, de estado nacional, que increíblemente, y cuando nadie se lo esperaba, en el año 2020 y a partir de la pandemia, vuelve a ser una institución que tiene cierto peso, digamos. Este, por eso me parece que deja todo eso abierto, y lo deja desde el lugar, digamos, más interesante, este, nuestra deuda con, con Malvinas, como argentinos, es justamente que todavía nos convoque, ¿no? y, y, y poder trabajar eh, estos temas, este, no con ese, con ese distanciamiento frío, sino como para mí se debe hacer ciencias sociales, que es con la cabeza, pero también con todo el cuerpo. Darío, antes que Juan haga una pregunta, para mí lo que, vos, lo que vos planteás de esta evolución, porque de alguna forma a ser tan reciente se vive evolucionando, yo no no sé si siento la misma Malvinas de, de los a los cinco años de, de haber vuelto o la del 93 o la de hace diez años atrás, creo que hoy siento otra Malvinas como un punto de encuentro también y también como parte de un rescate de lo colectivo. ¿Te parece a vos decir que, que Malvinas, en este tiempo, aparte tan especial de la de, de, de pandemia, es un rescate de lo colectivo cuando hablamos y, y de alguna forma también marcamos en el otro la patria, la, la, la identidad, la pertenencia, la soberanía, como, como eje también de, de este punto de encuentro? Sí, yo creo que, este, por eso te decía, fue cambiando a lo largo del tiempo y nos obliga, a repensarnos en nuestra relación, como decís vos, con lo colectivo, con lo nacional y con lo identitario. Digo, no se puede soslayar para mí nunca, por lo menos en el abordaje que a mí me interesa, eh, el pueblo en la plaza, este, en el paro de la CGT del 30 de marzo, y los tres días después, el pueblo, el 2 de abril, este, en la misma plaza, en otro contexto. Me parece que eso hace a entender las tensiones propias de lo que es la identidad argentina. También creo, Edgardo, que hay siempre las ciencias sociales son ciencias que en algún sentido siempre proponen abordajes relacionales con las cosas y con los fenómenos. Cuando vos decís Malvinas fue cambiando todo el tiempo, también fue cambiando y va cambiando en relación a quién la pensás, ¿no? Digo, cuando yo tengo que pensar Malvinas al interior de mi país, y en lo que es la tensión entre democracia y dictadura, me paro en un lugar. Ahora, si tengo que pensar Malvinas en relación al imperialismo inglés, me paro en otro lugar. Entonces, yo mismo tengo mis propias tribulaciones, porque tiene que ver con quién estoy dialogando y qué estoy de algún modo eh, pretendiendo o exigiendo de la reflexión. Me acuerdo siempre de, de una famosa idea de una pensadora clave para pensar todo esto, también aunque fuera por otro lado, que es Hannah Arendt, pensadora del siglo XX, que era judía, pero que ella entendía que su identidad judía no era sino una plataforma para alcanzar valores humanistas universales, o sea que de algún modo ella se eh, desposeía de su singularidad en pos de una universalidad. Entonces alguien le pregunta, ¿pero entonces no te queda nada de judía? Ella decía, sí, me queda una sola cosa, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía. Y para mí eso es, digamos, clave para entender la cuestión de la identidad, porque me parece que la identidad no es siempre la misma, porque si no es entender que hay algo que permanece encerrado en sí mismo como esencialista, digamos, y que es independiente del modo en que se relaciona con los contextos. Por eso, no es lo mismo pensar Malvinas cuando la pensás en un contexto internacional frente al imperialismo inglés en los últimos 200 años, que pensar Malvinas cuando la pensás en relación a los hechos propios de la dictadura militar y de la política de Estado que buscó claramente la este, continuidad de la dictadura. Por eso me parece que siempre es bueno en casos tan polémicos como este, ir distinguiendo los contextos. Yo quería aprovechar para... vos hablas de, de una identidad nacional, quiero aprovechar para mencionar los saludos que nos están mandando desde la transmisión, eh, nos están mandando saludos de todo el país, de Rosario, de bueno, de, obviamente Capital Federal, de La Plata, de Ushuaia, Capital de Malvinas, también de Río Grande, Villa Gesell. Yo quería retomar un, una palabra que usaste, que para mí es clave. Usaste la palabra redención que me parece que es una palabra muy linda, que tiene toda una carga también filosófica, hasta teológica también. ¿No es Malvinas acaso de alguna manera, vos hablás de la deuda con Malvinas, ¿no es acaso Malvinas una de las causas redentoras del pueblo argentino, entendido como una causa que nos une a pesar de las divergencias, a pesar de las distintas opiniones, pero que eso como que nos une y nos lleva, no a nos tracciona como, como pueblo, como nación? Me encanta, me encanta eh, verlo así, plantearlo así. Digo, para aquellos que creemos que la patria es el otro, eh, Malvinas es de algún modo quien concita de algún modo esa otredad por la historia que, bueno, Edgardo la conoce más que nadie, por la historia de los que por allí pasaron, ¿no? Digamos. Entonces, hay una, una deuda redencional para con aquellos que, obviamente, estuvieron ahí, en nombre de todos. Más allá de las, la necesidad y imperiosa de delimitar quiénes fueron, por qué fueron, digamos qué se abusó en función de eso, lo que sí, no cabe duda, es la existencia de este acontecimiento con una situación donde un grupo de personas soldados, colimbas, digamos, este, las famosas mujeres de Malvinas, que también, por suerte, en estos últimos años eh, están visibilizadas, digo hacen a ese conjunto muy propio de la historia política de un país, de, un, eh, de una identidad nacional, que nos guste de nuevo, o no nos guste, muchas veces se mancomuna en función de la exclusión o soterramiento de un otro. Entonces, la historia de Malvinas es una historia que aparece frente a las pantallas como una historia, así, digamos, este, como decís vos, de la que todo el mundo se aferra y nos tomamos este, justamente para, digamos, este, unirnos detrás de una causa, pero al mismo tiempo esa focalización, y diría, aunque, aunque duela la palabra, esa espectacularización de la causa Malvinas, se vio acompañada siempre por el, el, el soterramiento, el ocultamiento de todo lo que un país no quiere ver de sí mismo. Porque Malvinas despierta todo eso, despierta la convicción de una gesta, despierta digamos, este, la, la, la lucha digamos, por la recuperación de algo que hace una identidad en pos de una invasión concreta ¿no? y de una lucha contra el poderoso, en, en ese sentido. Despierta todo eso, pero también despierta las contradicciones típicas de una identidad nacional, el usufructo de parte del gobierno militar, de la gesta, este, y todas las situaciones de injusticia estructural que sabemos que vivieron este, los, menos, este, los que menos este, capacidad tenían, muchos jóvenes que fueron ahí a la guerra sin ningún conocimiento ni capacidad de acción. Cuando hablas de la, vos a través de la filosofía... Es es, no es condescendiente con los poderosos, ¿no? es decir, eh, hace plantear y reflexionar. Eh, de alguna forma, esta identidad que vos estás hablando, esta pertenencia, porque hoy una ciudad, por más pequeña que sea, tiene un símbolo, una imagen, una pertenencia como Malvinas, pero también está la Malvinas, lo que significa la cuestión, el reclamo internacional, lo económico, decir, ver cómo se, se contrarresta a esa influencia de los poderosos y, y, y, esa, y esa lucha que tiene el pueblo argentino también por la recuperación de las islas como parte de una bandera. Es decir, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva? Porque vos recién lo decías, es decir, ¿cómo, cómo planteamos la otra Malvina, la que tenemos que, que como lo decía eh, el presidente Alberto Fernández cuando asumió, es decir, no como una cuestión de un gobierno de turno, sino como una cuestión de Estado? ¿Cómo se lleva eso a dar una continuidad? Bueno, ahora se han aprobado leyes eh, con relación a las multas en la pesca, con relación a, al mapa la plataforma con, eh, continental, eh, a lo que va a ser un consejo eh, de Malvinas para poder fortalecer y darle hacia, hacia el futuro, porque también hay que seguir construyendo esta mirada y esta construcción que está viva de la causa Malvinas. ¿Cómo, cómo lo ves desde esa perspectiva? Yo creo que hay una injusticia histórica, obviamente, este, que exige por parte de los gobiernos este, la pelea permanente, el reclamo digamos este, constante en función de la este, nada, de, de, de que esa injusticia histórica sea de algún modo compensada, ¿no? Digo, este, partimos de un esquema donde, digamos, está claro que hay un, un avasallamiento de la soberanía. Este, la pregunta que uno me parece tiene que hacerse es, ¿de qué modo hoy nos interesa, en, como país, salir a dar esa pelea? ¿no? Digo, este, la guerra fue este, una decisión extrema. Y en esa decisión extrema, que entiendo que hoy, por suerte, nadie avalaría, lo que también tenemos que visualizar en sus diferencias es cómo fue utilizada por el gobierno militar, que tuvo más interés o intención de este, generar las condiciones para la continuidad de su gobierno este, ilegal e ilegítimo que otra cosa. Y, y, y enganchó, digamos, este, uno de los motivos simbólicos y de los, si querés, de las heridas, ¿no? En el sentido de la herida a la soberanía, que también es un tipo de herida a la identidad este, más este, emblemática de nuestro país. Ahora, digamos, me parece que a mí, a mí siempre me pasa, Edgardo, que, o sea, yo cuando necesito diferenciarme de aquel con el que de algún modo intuyo que no tengo nada que ver, quiero ir a fondo de eso. Entonces, eh, no te quepa duda que si hay algo que yo, digamos, no me sentiría nunca cómodo, este, y a, además lo, lo, lo, lo abjuraría y, y, y, y cuestionaría, es obviamente el uso de la violencia, ¿no? Digamos, este, y en eso me parece, el uso de la violencia, y te diría, y por otro lado, la capacidad de plantear un debate a fondo acerca de dónde pasa, por dónde pasa hoy la soberanía, las identidades nacionales, me parece que, digamos, son como contextos distintos, por eso te digo, digamos, este, siempre me parece que Malvinas lo que de algún modo desnuda es la posibilidad de visualizar este, las asimetrías que genera el poder. Entonces, frente a lo que ha sido históricamente el avasallamiento de Inglaterra este, y la apropiación ilegítima de las islas, el poder está claro de qué lugar está, y la Argentina, digamos, este, me parece, más que propicia todas las declaraciones y este, las este, prácticas que realiza en, en torno a la recuperación. Ahora, Galtieri también era el poder, y era el poder al interior de un país que también tiene que vérselas con sus propio fantasma, digo, y terminar de entender, sin que eso nos genere ningún dolor de cabeza, digamos, este, cuáles fueron los usos y abusos de la guerra en su momento, ¿no? Vos ahí mencionaste, ¿no?, este concepto muy interesante de que necesariamente en la construcción de una nación o de un concepto de nacionalidad, muchas veces va de la mano de un soterramiento por ahí de otra nación o de otro pueblo, pero a veces me pasa, no, no sé si si te ha pasado a vos, o bueno, también acá charlando con Edgardo, y que a veces siento que la Argentina como país a lo largo de su historia no es como un imperio, ¿me explico? Eh, como que no es lo mismo por ahí un nacionalismo más de estilo europeo con lo que fue el colonialismo del siglo XIX mediados, hasta mediados del siglo XX, que digamos con esta idea más de, si se quiere Argentina, más de liberación, ¿no? como para incorporar otra palabra, liberación, ¿no? Pensar quizás eh, esa sí. idea de... Bueno, nosotros queremos recuperar Malvinas para liberar uno de los bastiones americanos que todavía sigue injustamente en manos europeas. ¿No? ¿No crees que por ahí esa identidad nacional argentina tiene por ahí como una impronta distinta a lo que sería el nacionalismo clásico cuando uno piensa en nacionalismos europeos o de otras características? Sí, sí, igual, digamos, te repregunto y aprovecho que sos historiador, digamos, no, no, no. este... Aprovecho. Digo, este, el nacionalismo de Inglaterra de hoy no es el mismo que el nacionalismo del siglo pasado, el que estuvo presente en la guerra, ni es el mismo, digamos, de, de los imperialismos del siglo XIX. Digo, todo muta en algún punto. Que eso, eso es lo que para mí muchas veces queda como eh, anacrónico, como este, que se siga sosteniendo la Malvi las Malvinas inglesas, en tiempos donde el imperialismo clásico, que fue el que se apropió de Malvinas, ya no tiene el mismo lugar que tiene ahora. Digo, hoy este, el poder no pasa por la, el, este, la adquisición, digamos así, la apropiación de territorios, sino que pasa por lugares mucho más estructurales y hasta peores, te diría, ¿no? Digamos, la construcción de un sentido común, este, ni hablar el poder económico, ni hablar el poder de la información, ¿no? Entonces, eh, eso, eso también hace ruido eh, en algún punto, y digo, más a favor nuestro, no se entiende por qué todavía hay una realidad donde se sigue, digamos, este, presentando las Malvinas como parte de, de eso, ¿no? de, de, de, de una construcción este, imperialista que no es de nuestro tiempo. De hecho, te sumo, Después, en, eh, sí, dale. que Barbados ¿no? anunció eh, hace poco, un par días, dos, tres días, que a partir de 2021 se va a formalizar como república y va a dejar de tener, hablando de anacronismos, ¿no? esta idea de que la, la reina Isabel va a seguir siendo la soberana de, de Barbados, digamos. ¿no? Es como que pareciera que el tiempo en ese sentido nos está dando la razón. Sí, sí, sí, sí. Este, eh, está claramente, digamos, y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar en acompañamiento permanente de este, lo que es eh, el pensar Malvinas de modo constante, que es la resignificación de la idea de patria, de la idea de nación. Digo, este es nuestro desafío, cómo pensar Malvinas y nuestro reclamo y nuestro derecho sobre las islas, entendiendo un mundo que cambia en términos identitarios, pero también en términos institucionales, porque, digamos, es, es otro el mundo, digamos, este Malvinas queda como, no sé, como un residuo, de nuevo, un resto de otros tiempos, ¿no? Es, es, eso también la coloca en el lugar de la otredad, porque lo otro, Edgardo, es lo que uno no puede entender, es tan otro que escapa a nuestras categorías. Siempre nos pasa con Malvinas que cuando queremos terminar de entender el acontecimiento, por algún lugar nos hace agua, ¿viste? O sea, eh, hay, hay un lugar en el que no nos cierra, ¿sí? Este, incluso eh, la salida de Barbados, que la otra vez leía justo este, este, esto que vos contás, eh, fíjate que uno no, no avisora para Malvinas un, eh, un, un tipo, si querés, de, o sea, no, estamos lejos de pensar, que Malvinas pueda, digamos, hacer un tipo de movimiento como el de Barbados. Digo, es otra realidad también, este, en términos si Pero, querés, bueno. institucionales. Sí, Edgardo. Bueno, ahí, ahí, se, ahí ya va. Los negros eh, eh, y la violencia, y estas marchas, y estas protestas, este resurgir del colonialismo, porque de alguna forma reaparece el colonialismo y está vivo y está permanente en lo que es la, la, la discusión. Uno ve que por estas horas en Uruguay hay una, una exposición que se llama Expo Prado, que es parecida a la rural, en donde desde hace una semana hay un stand de los habitantes de las islas, en, el, en lo que significa el stand del de, de, de Reino Unido, eh, hablando de y haciendo propaganda y atacando a nuestro país, eh, como parte también de lo que por ahí planteaba y de, de, de esa, de esa, de esa no, no participación, no hegemonía. Entonces, este dilatar que hubo estos últimos años eh, dejó también de, de esta pertenencia de patria grande. ¿no? Cuando uno, si hace cinco o seis años atrás, escuchábamos decir, volveríamos a Malvinas de la mano de América Latina, es decir, había un, un, una América toda, decir, no Malvinas solamente como parte de un reclamo de Argentina, sino eh, parte de, de esta Latinoamérica, y que hoy se fue diluyendo por la propaganda, por la penetración, por el imperialismo, y de alguna forma uno dice cómo se plantea también desde esta mirada filosófica eh, esta nueva eh, este nuevo, esta nueva instancia cómo empezamos de vuelta a buscar esta unidad, esta construcción que, que uno veía en lo que era la CELAC, UNASUR, MERCOSUR, en los jefes de estados que hablaban como propios, que decía Malvinas para Argentina, el mar para Bolivia, es decir esos planteos que hoy, hoy cuesta yo. mucho y hay que empezar a tra trabajar, ¿no? Yo creo, Edgardo, este, y puede, eh, puede parecer raro, ¿no? pero lo quiero llevar por acá. Yo creo que hay que distinguir en algún lugar, por lo menos para nosotros mismos, digamos, este, si lo que estamos buscando en el fondo realmente es, ¿sí? y lo digo medio este, con, eh, con cierto, no sarcasmo, sino como este, con cierta ironía, pero para pensarnos, ¿no? si lo que queremos es. Recuperar las islas, o si lo que buscamos es recuperar la épica de pertenencia de las islas a una identidad nacional en crisis, como decís vos. Porque si lo que se busca es, la, digamos, el resaltamiento de la épica Malvinas, entonces, no importa después si las recuperás o no, es más, te diría, en algún sentido, la presencia de ese pendiente termina siendo muy interesante, como planteaban los dos antes, a la hora de pensar un pueblo que encuentra en una lucha histórica un símbolo para su propio mancomunamiento. ¿no? Este, porque si se trata de recuperar las islas, este, en, en términos geopolíticos, eso se llama negociar. Y la negociación de la, de, de, de la real política, digamos, están las antípodas de por ahí ciertas gestas épicas que también necesitamos, porque también tenés razón vos, que hay algo de la categoría de patria que en estos últimos años, no solo en la Argentina, en muchos países del mundo, pero por lo que nos toca a nosotros, está en crisis. Digo, esa es nuestra tensión, ¿no? Ahí es donde a mí me encanta... Pero la Malvinas... La, una no, cosa Malvinas ah, perdón... Ah, lo último, eh, eh, ahí es donde a mí me encanta la reformulación de la idea de patria, que se produce con esta frase, para mí, revolucionaria de, de Cristina, que es, la patria es el otro, nos obliga a movernos de ciertos lugares fijos. Punto, ¿eh? digo Me parece que esa tensión entre esos dos polos es la que de algún modo atraviesa nuestra manera de pensar hoy Malvinas que lo dijo un 2 de abril, eso, en Comodoro Rivadavia, un día que fue trágico para La Plata por esa famosa inundación y que, y que marcó también ¿no? es, esa pertenencia del otro. Pero también cuando hablas de, de recuperar. Si vos pensás que desde el año 83 hasta el 2015 se recabaron de regalías pesqueras nada más eh, que por el calamar, 147 mil millones de dólares. Cuando tenés una base, y una estructura militar que quiere controlar todo nuestro mar austral, cuando se está por discutir dentro de 20 años el Pacto Antártico, cuando estás planteando... Eh, eh, el pasaje biocitánico-atlántico-pacífico y ese punto estratégico eh, cuando hay un cambio eh, en lo que pasa en el Reino Unido con el Brexit lo que va a pasar, que se va a retirar de la Unión Europea es decir también que está obvio, y es un tiempo obvio. de cambio y su tiempo no solamente de lo afectivo, de la pertenencia, de la entidad de lo místico, no, pero vos sino también de lo económico y del sentido común de lo que hoy con esta crisis que tenemos eh, mirad cuántas escuelas o cuántos hospitales eh, y cuántas alternativas hubiesen dado ese dinero y no, hoy, no, Malvinas... no hablar. pero vos vos cuando das el ejemplo de, de Uruguay, ahí lo que planteás es una cuestión más identitaria que no, no, no digo totalmente no, sí, ni sí, bien sí. ni mal digo son como dos campos distintos digo porque me parece que estamos buscando cuando lo pensamos en lo que nos atraviesa nosotros en la subjetividad en relación a Malvinas como recuperar algo de esa épica perdida, o este, la, la cosa más concreta que es este otro plano que vos acabas de describir, digo, que tiene que ver con este, posibilidades de, de crecimiento económico. Pero entonces son como dos este, misiones distintas. Ahí donde hay muchas Malvinas. No, hay muchas Malvinas juntas, que si nadie es, no es única, sino que es transversal. Es Eso. decir, hay distintas miradas y, y, y todas suman a este contexto de pertenencia y identidad de patria, de soberanía, ¿no? Como, Totalmente como recién Retomando un poco el concepto de otredad, ¿no? que a veces la otredad también a veces eh, sirve como amalgamiento interno, no muchas veces, si uno ve muchos países, pareciera ser que esa construcción de la otredad a veces sirve para generar una cohesión interna por ahí en una nación que por ahí internamente está más o menos fragmentada. En el caso particular de Malvinas, ¿no podrían ser las dos cosas? Es decir, es una causa justa, porque insisto, no somos un imperio, queremos recuperar un territorio que, que nos corresponde por, por derecho, somos un pueblo americano que tenemos ansias de desarrollarnos económicamente, estamos en una crisis económica que no es un secreto de nadie y que queremos de alguna manera sacar la Argentina adelante. Y por qué no, por qué no, apelar si se quiere a esa mística y a decir, bueno, vamos por recuperar algo que, más, que tiene más de 150 años usurpado. Sí. No, ¿No podría ser complementario? Esas dos cosas que vos planteabas que eran como distintas, ¿no podría ser no podrían unirse y, y al mismo tiempo ser una causa justa y que no sea o un nacionalismo de exclusión o un nacionalismo más cerrado, del cual ninguno de acá estaría...? Yo creo exactamente eso. Te agregaría que este, cada vez más estoy pensando esas complementariedades en términos políticos siempre más como tensiones, y, y, y no me molesta, digamos, porque cada vez más creo que la política es básicamente un campo de tensiones en conflicto. Entonces, cuando uno busca, digamos, ciertas este, síntesis, eh, o lo, lo que hace es como, este, de algún modo, perder la singularidad de cada una de las eh, necesidades que hay, por ejemplo en este caso, en ambos esquemas. Por eso, este, me parece que por un lado estamos asistiendo a la necesidad de una reformulación, que ya hace rato lo venimos trabajando, de nuestro vínculo con la identidad nacional, y preguntarnos en ese sentido por dónde pasa hoy entonces el reclamo de Malvinas, en vínculo directo con nuestra nueva identidad nacional, que comenzó de algún modo a, a replantearse, por lo menos entiendo yo, y tomo un, un hito con la frase de, de Cristina ahí en, creo que era Puerto Madryn o Comodoro. Puerto Madryn Puerto, Madryn, Puerto Madryn. Este, y que, que, que nada, como que atravesó esos dos fenómenos, que fue este, el tema de la guerra y el tema de la inundación de la plata. ¿no? Este, o sea, a partir de ahí este, hay como una idea, digamos, este, novedosa, donde de algún modo eh, esa, ese concepto de otredad este, tiene que ver con quiénes son aquellos que siempre mm. en nuestro país quedaron en los bordes y por eso también nos, nos sirve, me parece, o nos ayuda a repensar también en, en, en, en quienes fueron a, a la guerra, digo que también es una deuda que tenemos nosotros, digamos, este, en, en, en relación, digo, ya más directamente al participante concreto, digamos. Por eso cuando hablaba antes de las mujeres de Malvinas, por ejemplo, o, o, o cómo, digamos, se piensa siempre cuando se habla de la guerra, y que por obvias razones, en los combatientes directos y concretos, este, muchas veces no se visualiza también todos otros anillos, por decir así, de un montón de gente que estuvo directamente implicada y que es gente, digamos, que, que, que, que está acá, digo, que... que por eso dec decía, no hay una post Malvinas, eh, es, es algo que está abierto, que, nos, este, que todavía nos convoca. La autoridad tiene que ver con eso, tiene que ver con salirse de ciertos lugares fijos, viste, la idea de, de, de vida o muerte, la, la idea de, de, de victoria o derrota, son todas como categorías binarias que no es tan buena, ¿viste? Porque lo que hacen es este, como dejarnos afuera la posibilidad de pensar todo lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, pero en términos redencionales, como para tratar de, de, de, de que esa, ese acontecimiento, comprenderlo bien, ¿no? como, como decía. Teodoro Adorno, sobre este, justamente la Segunda Guerra, decía, eh, la, el único imperativo ético es que la cosa no se repita, ¿viste? O sea, no hay mucha vuelta más, o sea, que no se repita. Digo, este, la memoria es redencional en ese sentido, porque no es solo... Este, no tiene que ver solo con el pasado, la memoria tiene que ver con lo pendiente también, no solo con lo pasado. Y hay algo pendiente ahí, este, que todavía no encaja en, en nuestras discusiones acerca de lo que sucedió, ¿no? Esa es la pregunta, ¿quién es el otro de Malvinas? ¿sí? Ahora, ese es un discurso que tiene que ver con la reformulación de la, de la identidad nacional. Me parece fundamental pensarlo a la luz de esto, de Barbados, de todo lo que va apareciendo. Ahora, digamos, eh, eso eh, está bueno como distinguir campo, ¿no? Porque al mismo tiempo, esto que le molesta a Edgardo, que a mí me molesta como docente, que es que un chico haga una prueba. Y como me pasó a mí en una escuela, yo siempre cuento el caso de esto que decía de Carlomagno, porque era un caso donde este, yo estaba en una clase de filosofía y tenía después la clase de historia, de la mía, y viste que en el secundario te piden la hora de la materia previa los pibes para, para estudiar, para la prueba que venía. Y entonces, obviamente, mi capacidad de resistencia a eso es nula, les digo que sí, de modo inmediato. Y entonces estaban todos este, estudiando para la prueba de historia, que era, el tema era dictadura. ¿no? Yo cuando dije, les pregunté, ¿de qué es la prueba? De dictadura. Pero tiraron dictadura como si hubieran tirado, viste, de Grecia, de Esparta. Y en un momento había uno haciéndose un machete. Y le tira, che, ¿cuántos eran los desaparecidos? Y uno de adelante, que era el que sabía, le dice, 30.000. Y anotaron 30.000, como hubieran anotado 1789 eh, la Revolución Francesa. Y ahí, y ahí, nada, me, me, me, me derrumbé. Me derrumbé. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué doy clase? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Digo, te derrumbás en algún punto, porque hay algo vivo que te convoca. Eso es lo que me pasa con Malvinas, ¿viste? Este, entonces, digamos ahí es, es lo que dice Edgardo, digamos. Este, hay, hay, no es una épica en el sentido heroico hollywoodense. Lo, lo, lo, lo último que a mí me interesa es pensar Malvinas en términos hollywoodenses. Que es que a veces te la quieren... Este, eh, eh, vender por ese lado, ¿no? este, y me parece que es lo peor, es sacarla de ese registro este, que tiene que ver con heroicidades viste este, construidas, eh, es ir con todas las virtudes y miserias de una sociedad que se confrontó a sí misma, o sea, Malvinas obviamente es un dedo en el orto para nuestra identidad nacional, ¿viste? Eh, en todo sentido, y por eso nos cuesta, ¿viste? Pero es como volver todo el tiempo a ver todo eso, lo que nos molesta, este, lo, que, lo que se puede como resaltar, cómo van cambiando las Malvinas a lo largo del tiempo, me parece que ese es un poco el camino. Sartre decía que para estudiarse a fondo a uno mismo, eh hay que ver eh, a través de lo que miran los otros, ¿no? Es decir, cómo, claro. cómo construimos a través de lo que significan los otros, eh, como parte de esta, de esta construcción y esta, y esta identidad que tenemos. Y, y es parte de eso, es decir, uno siente que, que, que lo que tenemos que es ir caminando porque hay un, un techo hacia, hacia el futuro. ¿Cómo, cómo lo planteas desde lo pedagógico? ¿Cómo mirás o ves en este tiempo de la virtualidad de las comunidades no, bueno. de este cambio, de la distancia, porque para los, los, los jóvenes o, o, o, o, o los, los chicos, si Malvinas es, es, es lejos, pero a la vez, es, como vos decís, todavía creo, es cercano. ¿no? Yo ahí creo, Edgardo, y esto lo hemos hablado mucho contigo, yo creo que este, el, el, el gran otro de Malvinas es el sobreviviente. Y el sobreviviente es el que da testimonio. Vos has dado testimonio, ha sido clave en la reconstrucción de... De, de lo que es este, la cuestión, el relato sobre la cuestión este, Malvina. Entonces, ahí hay un, un otro, ¿no? Porque no hay, no hay una relación con el sobreviviente, digo el sobreviviente de, de todo tipo, digo desde el, el, el, el veterano que estuvo, este, el soldado que combatió y que este, volvió y sobrevivió, y todos los sobrevivientes a todo nivel, repito, digamos, que si uno empieza a hurgar eh, y ampliar el espectro, digo, este, alguien cocinaba, alguien juntaba este, la ropa, este, qué cosas pasaban en las escuelas, qué pasaba con los medios, entonces a mí me parece fundamental en ese sentido, porque ahí hay una otredad, que no se termina como de acomodar la sociedad argentina, con los grandes sobrevivientes, este, si no es este, metiéndolos en esos relatos de ¿viste? Eh, heroicidades, este, resultadismos, o sea, es salir de ahí, pero ¿cómo? Con testimonios. O sea, ¿cómo se construye la memoria? Con testimonios. Este, yo sé, vos, este, te conocí de hecho, vos ni te acordás, pero yo daba clase en un secundario en, en Olivos, y vos este, fuiste a dar ahí una de las dos millones de charlas que diste acerca de Malvinas, porque hay algo ahí convocante que tiene que ver con ir al, al, al colegio y vos decís, los pendejos que hoy están en otra, este, cuando están ahí, frente a frente, con alguien, testigo, que da su testimonio, pero no te quepa duda, digamos, que, que la empatía es otra, la transferencia se construye así, y es muy injusta también nuestra sociedad con los jóvenes, pensándolos que no, que, que no les importa nada, digo, este no les importa lo que no les tiene que importar. Yo soy muy optimista, al revés, con los jóvenes, porque cuando, cuando hay una presencia de algo genuino, conectan, ¿viste? Este, por algo, por algo, se meten donde se meten, porque le rehuyen también a la industrialización de una identidad que te quieren bajar desde la sociedad de consumo y saben cómo correrse, pero cuando están ahí cara a cara con alguien que desde su honestidad y su experiencia de vida viene, con su testimonio la cosa cambia. Digo, la clave son los testimonios, la memoria se construye con testimonios. Ahí cuando, cuando, bueno, también estuvo Felipe Piña acá en este ciclo, estuvo ya hace ya como más un par de meses, y en un momento hablamos de esta idea de la construcción colectiva como concepto, ¿no? que es algo que, que, que mencionábamos recién hace un ratito. Y Felipe tiró esta definición. Yo no creo que la construcción colectiva venga dada como diciendo, no creo en el inconsciente colectivo, la, la cuestión colectiva, la identidad colectiva, o esa atracción, hay que construirla, ¿no? que es, también es una, sí. una cuestión eh, filosófica. ¿Vos, vos cómo sí. la ves desde ese punto de vista, también con la cuestión de la memoria y la construcción de, de la identidad? No, bueno, lo que pasa es que eh, calculo que se refería mi amigo Felipe Piña, sí. Felipe, Felipe Isidoro Piña, estoy dando un dato fundamental, que es su segundo nombre, o, que, o sea que también lo conocía a él, a Felipe, porque él le daba clases en el Pellegrini. Claro. Estaba empezando en el año 86-87 y la primera entrevista que tuve así de Malvina fue, fue de, con de, él, cuando recién sí, claro. era profesor de, de historia en, en Carlos Pellegrini. Que... Un referente, un referente para mí este, en todo lo que es divulgación clave, ¿no? Este, pero la pregunta es. ¿a qué tipo de construcción colectiva nos estamos refiriendo ¿no? en esa frase Tomemos la prototípica y la que hace a este tema, que es la, la nacional. Entonces, ahí lo que calculo que Felipe está diciendo, y comparto 100%, es que por lo menos nosotros no creemos en una idea de nación como algo dado. Y la idea de que la patria es el otro, es que la patria se va construyendo, no eh, como al modo familiar sanguíneo, que me parece que es de las metáforas como más este, delimitantes y excluyentes para pensar la nación. No, no, no se olviden que nación, natio, nación, en, etimológicamente, significa nacimiento, y que lo que se busca en la construcción de una idea de nación es la idea de que todos nacimos de un mismo tronco familiar, o sea, se busca homologar una nación que siempre es producto de una construcción artificial en algún punto. Digo, la Argentina nace cuando se decide en un momento y de manera absolutamente arbitraria delimitar frontera frente a los países limítrofes. Entonces, después lo que hay que hacer es construir una comunidad, o sea, este, sin que esa comunidad que apunta a lo común desdiferencie o desotre todas las singularidades y diferencias que no necesariamente, digamos, este, estaban ahí para coincidir en un mismo proyecto. O sea, cuando se delimita la frontera con Chile este, a través de la, de la cordillera de los Andes, a los mapuches se los parten dos. Cuando se establece la frontera con Bolivia, a los collas se los parten dos. Entonces, después tenés que empezar a construir una idea de nación con retazos, fragmentos, inmigrantes, este, pueblos originarios, y empieza en esa construcción la necesidad de, bueno, de hablar un mismo lenguaje, digamos en su momento de profesar digamos, una misma religión, pero sobre todo de generar una especie de revisión para construir mitos originarios fundantes que a todos nos mancomunen. Y el mito ahí más este, rimbombante y poderoso es el de, es, vamos a llamar el de la gramática familiar, esta idea de que todos los argentinos somos como hermanos, porque nacimos, nación, de, del mismo lado, no patria significa padre, aparte, fíjate qué fuerte que es la homologación con lo familiar, porque es una metáfora que prende mucho. De hecho, una de las categorías políticas más importantes de la política moderna es la fraternidad que aparece, se acuerdan en la Revolución Francesa igualdad, libertad, igualdad y fraternidad la fraternidad significa eso justamente como que todos los argentinos tenemos que eh, llevarnos entre nosotros como si fuéramos hermanos mirá qué fuerte de nuevo la idea de la hermandad para construir esa idea de que somos todos partes del mismo tronco familiar hay un autor que yo Adoro, que se llama Jacques Derrida, que en, en un libro cuyo título es Políticas de la Amistad, él dice, claro, pero fraternidad viene de frater, que en latín es hermano, y se pregunta, ¿y las hermanas? Porque la fraternidad es una categoría que remite al, a los hermanos varones. De hecho, saben ustedes que en latín hermana se dice sor, y que no es casual que la sororidad hoy sea, por ejemplo, para el feminismo, una de las formas de contrarrestar el paradigma de la fraternidad. Es un buen ejemplo para mí de cómo un valor supuestamente positivo se instala de manera universalizante y deja a alguien afuera. Ahí está el otro. Porque las mujeres también hicieron este país. Pero no están puestas en, en, en ese esquema. me ¿eh? parece... Para, digamos, este, un poco, yendo a tu pregunta, ¿cómo se construye colectivamente? Emancipando todas las otredades históricas que un país en su recorrido fue dejando abajo de la alfombra. Los negros, los pueblos originarios, las mujeres, bueno, todo el tema de revisar nuestra ascendencia afro, que está absolutamente solapada y negada, y no hay más que leer, googlear tres informes cualquiera, eh, estudios de las ciencias sociales, que para algo sirven, no, no es todo periodismo, digo, hay ciencias sociales que estudian las procedencias, este, eh, digamos, de donde vienen la mayoría, digo, generacional de nuestro país, para darnos cuenta de la fuerte presencia de antecedentes afro. Y sin embargo, escuchar la boludez recurrente de en este país no hay negros, o del uso que se le da al término negro. Otro, otro gran otro, Edgardo, el, el híbrido, ¿no? el, el, el, el, el gran discriminado, el gran sujeto desclasado y excluido de la historia argentina, es el que no encaja en esas categorías de identidad prototípicas, que es el mixto, ¿no? el, el, al, al, el llamado por las categorías este, discriminadoras como el negro, porque directamente no lo, no lo ubican <coughs> ni siquiera en, en un lugar, digamos, con derecho a tener una entidad, porque el negro es como el, es la ausencia de color. Está muy claro, es más, ¿viste? Está muy claro lo que es un boliviano, lo que es un peruano, ahora no está claro en nuestro país quiénes son los negros, ¿no? o al revés, como decía Sartre, ya que vos nombraste, Sartre decía siempre que este, el que discrimina, este, si ya carece de objeto de discriminación, lo inventaría, dice, no directamente. Me parece que algo de eso se juega fuerte en esta idea de, de la otredad. Yo, eh, hoy no hice la primera pregunta, que es la, la, la que hace Juan todos los, los viernes, me gustaría saber por qué Malvinas, o qué es Malvinas para vos, pero... Cuando busqué definiciones de otra edad, porque era una palabra compleja, algunos decían que tiene que ver Malvinas con otra edad, eh, quizás eh, dentro de los que fui buscando, Octavio Paz me eh, dio una, un acercamiento a Malvinas y a, a otra edad. Él decía que es la necesidad de encontrar lo perdido y buscar un complemento de lo que fue separado. Y creo que esa, esa, esa búsqueda o esa necesidad de encontrar lo que fue separado es parte de lo que hace esta pertenencia que tenemos como argentinos, eh, esta búsqueda y este, y este punto de encuentro que también tiene grietas pero que a la vez es parte de un mismo camino. Divino. Octavio Paz, ayuda a pensar, inspira justamente, y esa idea de lo perdido me parece clave, porque es algo perdido que no dejamos de buscar, digamos, y que de algún modo inspira este, la presencia de Malvinas hoy. Eh, gracias, eh. gracias Eduardo, gracias Vamos. Juan, un placer enorme, un placer enorme poder pensar estas cosas. Por favor, Darío, gracias a vos por tu presencia, y sobre todo... Para nosotros es, es un orgullo, es un honor que además podamos hacer esta transmisión ustedes dos desde el museo, ¿no? Esa cosa de mantener la presencia con el distanciamiento en un contexto también de pandemia y mantener viva no solamente la memoria, digamos, de lo que es la causa Malvinas, sino a pesar de este contexto, seguir adelante y seguir impulsando estos debates que hacen a, a nuestro país, a nuestra patria, por decirlo de forma muy humilde, pero hacia un futuro mejor, ¿no? Si se quiere. Gracias, bueno, eh. gracias, un abrazo, gracias Juan por, este por favor, Gracias, Juan. Saludos a todo el mundo que escuchó, Bien. a la gente que estuvo ahí, un gran abrazo. Bien, acabamos de tener la presencia de Darío y de Edgardo Esteban, nuestro director del Museo de Malvinas, así que bueno, damos por finalizada la transmisión de hoy, los esperamos el viernes que viene a las 18 horas, por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Adiós.